Yo bueno, amigos y bienvenidos a un episodio más de... El No Show de Nota. Amiguas, esta debe ser de las notas que más me ha costado escribir desde que empezamos a hacer el No Show Y ya llevamos 50 episodios, y es que la neta, está muy cabrón Y por supuesto que estoy hablando de Mara Castilla, la chica de 19 años Que fue asesinada en Puebla después de haber usado un servicio de Cabify y obviamente ya existen mil versiones sobre lo que pasó, mil teorías, no podemos hablar de todas porque pues pff, nos podríamos tardar más de 10 minutos hablando sobre todas las teorías Todo el mundo ya dio su opinión porque obviamente no existe el espectador pendejo como ¿Qué hace una niña de 19 años a las 5 de la mañana borracha salido de un bar? No lo sé amigos. una y mil mamadas se han dicho al respecto, pero el resultado aquí es lo mismo una chava de 19 años, con todas las ganas de vivir, con todas las ganas de gozar de la vida, como todos nosotros, ya lo va a poder hacer porque un hijo de puta así lo dispuso. Porque, pues, vives en México y pues ya nadie le tiene miedo a las autoridades, y al parecer la impunidad ya es algo de. pues ya es algo de todos los días. Parece que vamos a terminar viviendo como en el viejo este, cabrón. A ver qué pedo. Le tienes miedo a las autoridades, pero. del malo, o sea, como que te da miedo que también te chinguen, güey. No porque estés haciendo algo malo, sino porque son criminales también a veces. No digo que todos. Está cabrón. El feminicidio de Mara es el número 83 de Puebla en lo que va del año. Y de esos 83, 67 siguen impunes, que son el 80%. Y he ahí uno de los grandes pedos de nuestro hermoso y mierdero país, la impunidad. Por el momento, una de las resoluciones por parte de las autoridades del Estado fue suspender el servicio de Cabify en Puebla. Obviamente la empresa española ya dio respuesta a esta resolución con un comunicado que titularon con la misma pregunta que yo me hice cuando me enteré de que les habían suspendido el servicio. ¿Revocarle la licencia de funcionamiento a Cabify va a solucionar el problema de inseguridad que estamos viviendo? ¿O sería mejor combatir problemas como el guachicoleo en Puebla o la red de prostitución en Tlaxcala que está a 30 minutos de la capital de Puebla y con la que seguramente están relacionadas muchísimas desapariciones de chicas y feminicidios en el estado? No, no, no lo sé. Tal vez esas serían unas buenas ideas. La red de prostitución de Tlaxcala es la más grande del continente, cabrón. Es un problema choncho. Y por desgracia, amiguas, uno no se puede pelear con su realidad. O sea, sí puedes, pero a la vez no debes hacer. Debes elegir tus putas batallas. Me, me, voy, a, me voy a explicar. Cuando digo que no te debes de pelear con tu realidad, me refiero a que debes de entender que vives en un país que es inseguro, súper inseguro, la impunidad es nuestro pan de todos los días y por el momento al parecer no nos queda de otra más que cuidarnos y cuidarnos un chingo. Ya están las campañas de Mi casa es tu casa, este, empezaron a salir apps para protegerte y que la gente siga tus trayectos. Aunque en realidad esa pues no es la solución real. Por eso dije que hay que elegir nuestras batallas, amiguas. Yo sé que todos y todas deberíamos de poder salir a la hora que fuera como fuera, vestidos como fuera, pero pues no vivimos en un país donde eso se pueda hacer. Y para que podamos vivir en ese país, tenemos que empezar a manifestarnos y ponernos bien pendejos. Ha habido varias marchas en la semana de estudiantes. 5000 estudiantes marcharon en Puebla. Este, tenemos que empezar a presionar al gobierno, porque si no, no va a haber cambio. No vamos a cambiar nada. Las cosas se van a poner solamente peor. Eso están haciendo. Y... Y pues de nuevo les vamos a platicar en chinga, porque ya mejor cambiamos de tema a la b. Hace unos días Miguel Ángel Mancera realizó su quinto informe como el jefe de gobierno de la Ciudad de México Aunque en realidad lo debió haber hecho sobre... Porque en pocas palabras y en sus promocionales nos presumió que habla muy chingón inglés le voy a seguir corriendo. Nos vemos. Bye bye. Que sabe cómo preparar una ensalada. Listo, perdón por la espera. Y que le encanta pasearse en su coche. que no pasó por una de esas calles donde hay oscabones o asaltan a la gente o pasa mamá y media en el estado de México porque de seguro lo hubieran arruinado la toma. Al poco tiempo de ser publicados, estos spots fueron retirados del aire, ya que autoridades del INE consideraron que el contenido de estos spots estaban construyendo una promoción personalizada de su pinche imagen porque quiere ser el presidente en el 2018, el cabrón. Entonces, obviamente, mandaron los spots a la mierda. Y muy bien, INE, muy bien. Como les platicamos la semana pasada, amiguas, un sismo, o más bien un terremoto a la verga, afectó principalmente a los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Y a esto le tenemos que sumar al huracán Katia, que también dejó afectados en Veracruz. Y lo bueno es que la solidaridad de todos los mexicanos no se hizo esperar y las muestras de apoyo comenzaron a aparecer, incluso por parte de la clase política. ¡Wow! Por su parte, la Cámara de Diputados propuso donar un día de salario de todos sus integrantes para los afectados. Un día de dormir en tu curul. Un día de esfuerzo. Ahora sí, esta jetita va para todos ustedes ahí en Chiapas y Ay, Oaxaca. Diputado. Diputado. Y para la sorpresa de muchos, como yo, miembros de la bancada del PRI del PRD dijeron, dije PRD o perderé. Ah, es que quiere decir perderé consideraron que la cantidad que se recolectaría no sería suficiente, por lo que acordaron donar más, pero ya de acuerdo pues a las posibilidades de cada quien ¿verdad? Porque pues si no, igual y luego no les alcanza para comprarse sus Chucholucos y pues ya, dependiendo de tu corazón Y quienes no se podían quedar fuera del tema De todo este desmadrito de andar donando dinero y la chingada Fueron Alejandra Barrales, Ochoa Reza y Ricardo Anaya Todos los dirigentes del de PRI, el PAN y el PRD No lo dije nada en ese orden Que ahora sí no han salido a decir ni madres entre la propuesta de donar el 20% del dinero de sus partidos Para ayudar a los afectados por el terremoto y el huracán Nada, así no se sabe nada de ellos Están desaparecidos la neta, no tengo idea desde dónde vino la propuesta, pero los únicos que dijeron que sí fue Morena. Es probable que la propuesta haya venido del PG, no estoy seguro, pero bueno. Si Morena donara ese dinero, tendrían que donar como 80 millones de pesos. El PRI como 200 millones, el PAN 150 millones y el PRD como 90 millones. Sí, la memoria no me falla y vamos a checar esos datos. Chico, no, no, no, no. Sí, sí, la neta sí estaría bien chido, pero... Si te pones a checar las leyes electorales, resulta que está prohibido usar el dinero del partido para cuestiones que sean ajenas al partido. O por lo menos, eso salió a decir el INE y a decirle que pues, no va a poder donar nada a Andrés Manuel y que deje de andar saludando con sombrero ajeno. Aunque la neta, a mí se me hace una mamada que el INE salga a decir que no pueden donar nuestro dinero a nuestra gente, que de todas formas... Entonces, ¿qué... ¡Puta madre! ¡Puta madre, México! Y pues eso es todo por esta ocasión, amigos Perdónenme que no estuve de mis mejores ánimos. La neta, tengo miedo y estoy como que enojado. Miedojado. O enojisustado. Enojidado. La recomendación de la semana es que sigan apoyando a los afectados por el terremoto y el huracán. No les cuesta nada buscar un centro de acopio y llevar alguito. no O sea, con que todos diéramos poquito. Yo ya fui. Yo ya fui. sí. Obviamente. Y el otro consejo de la semana es que se cuiden un chingo y recuerden el país en el que viven. Y pues vamos a empezar a, a manifestarnos y a ponernos al pedo. Háblenles a sus diputados, díganles que están hasta la madre. Pueden encontrar los teléfonos en, en Internet. Y les queremos decir a todos ustedes que los queremos, tontiguas. Por favor, denle like, compartir este, todo al video, todo su amor. Les mandamos... Millones de besuaves en la boca y esperamos verlos la próxima semana en El No Show de Y tal vez haya baile, tal vez no Y podría comenzar justo ahora mismo O oh, tal vez no um, ¿Qué onda amiguas? este Obviamente ya no bailé porque empezó a temblar de la chingada Es el peor temblor que yo he sentido en mi vida Fue como trepidatorio Y pues... Hasta el momento van 139 muertos al momento que grabamos esto que es martes en la noche mm, Reforzamos lo que dijimos en el programa, por favor busquen centros de acopio, cómo vamos a echar la mano Estuvo súper cabrón, espero que todos ustedes estén bien, les mandamos millones de besuaves en la boca Y pues es el momento de que estemos unidos y no como los culeros que empezaron a saltar, sé que pasó en el DF y en Puebla aprovechando que los semáforos no servían y que había un desmadre en las vialidades pero bueno, siempre va a haber mierdas, pero también tenemos que recordar que hay gente que es solidaria y pues, ¡los amo! Me voy a ir. Ah, ya me acordé, ¿qué más iba a decir? Este, Donald Trump ya amenazó con destruir por completo Corea del Norte si no le bajan de huevos y dejan de amenazar a sus aliados. Entonces, este wow, eso también estuvo súper cabrón y pasó después de que habíamos grabado. No sé si vamos a poner el video, vamos a poner el video? Ok, ponemos el video. Y les mandamos millones de besos de la boca man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing, and able. But hopefully, this will not be necessary.